Indignados están los habitantes de la comunidad Las Verdes en el municipio de Villarriba, en esta provincia de Duarte, donde fueron envenenados más de 50 perros durante la semana pasada. Los lugareños aseguraron que esto constituye un abuso y debe ser penado por la ley. Que me cayó pero fue que a venir no, que a venir, no, pero parece que hay un veneno ahí, pero yo pienso que fue por aquí mismo que tenemos el veneno, porque ahí mismo cayó el primer perro que cayó fue ahí tuvo mal hecho, mataron en el vecindario, en la calle, tuvo mal hecho, en la finca, ahí podía poner su, su veneno, su cosa, pero eh, día así, casa por casa, poniendo canal, no se puede. una cosa que si uno supiera quién fue, lo, quién lo hizo, era una cosa de castigarlo, la ley gravemente, aunque aquí yo digo que no hay ley, porque si en Estados Unidos, Nueva York, hace un, un, un daño así, bueno, investiga, investiga y cae preso, mal preso el que lo hace. A esta comunidad se apersonó desde el municipio de La Vega el señor Miguel Arias, miembro de la Brigada de Protección Animal, para investigar este y otro caso donde un perro fue arrastrado por la calle en el mismo municipio de Villarriba. Que fue un ex bolseador eh, que le comieron unos perros callejeros, unos dole, cuatro conejos, y él le dijo a los sus empleados que todo el perro que está ahí, que lo envenenaran. Nosotros estamos haciendo las investigaciones para hacer el sometimiento del lugar. ¿El hecho de dónde ocurrió? En Villarribas. Y con relación al otro caso, de, de los dos señores que arrastraron el perro, nosotros pues, procedimos a llevar el perro a Santo Domingo, se le hizo un diagnóstico veterinario, y en San Francisco de Macorís se va a elaborar un expediente para ser sometido a la justicia. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.